información, Y es que hay muchachos de, de, de carreras de motores, ¿Tú sabes, de la clandestina, Néstor, eh, diga Néstor, no es eh, Jorge, de los flacos, de los flaco, de de lo, de de lo que hacen ni qué, eh, carrera clandestina, de cómo que le dicen a la larga, a cuarta milla, ¿no? milla, que a la larga, es a la larga, verdad? Sí. Porque las que hacen mora aquí, Eso no ese es más profesional. Eh. Miren, le voy a decir algo, Eso es un ejemplo de mora. Hay que decir la verdad, esa carretera, esa, esa vaina de la pista de, de, de competencia de, de aquí, San Francisco de Macorís, es un ejemplo de, de cómo se tiene que organizar una carrera de motores sin tener que utilizar el control, de la ley. control del aire y cargo protector. Entonces, los muchachos están pidiendo eh, auto eh, para correr, pistas para correr. Yo creo que eso es posible, porque. Si así existen, una para hacer competencias, pueden serse competencias como hace la demora. Porque si existen canchas, y eso es después cierto modo es un deporte, es una, una forma de deporte porque si el... La, en otra parte del mundo. Exacto. Entonces, en vez de que esos muchachos tengan en un, en una carretera tan peligrosa como esa, y muchísimas carreteras más. Ustedes saben, yo he manejado de, de camino para allá, para Punta Cana, y ellos han cogido esa carretera que tú... tú, tú, tú ¿Tú te sorprendes? ¿Tú te sorprendes que ellos te le dan eh, acotado? Eh, le meten ahí. Pero a esa gente se, se puede matar. ¿sabe? En vez de, de, de que le pase algo grave, vamos a apoyarlo en el sentido de que sí, puede ser, eso es posible. Sí, en eh, eh, sí, el sí, Ministerio sí, pero... de Deporte, claro. Siempre y cuando se hagan las competencias de la ley, miren, con su protección, porque vuelvo y le digo... Medio así. pero hay cancha en todos los pueblos, hay cancha en todos los pueblos para eso, eso se lleva un dineral y aquí no hay un deporte como deporte que eso haya crecido sí pero te digo que se puede hacer como un deporte es incentivar a que sea deporte que la gente use la carrera de motores como si fuera un deporte de manera preparada porque le digo el que se hace San Francisco de Macorís se debe de, de tomar ejemplo y aquí están los muchos. Ustedes han ido a la carrera, ustedes ven que los muchos están protegidos, tienen su casco y su cosa. Y yo nunca había escuchado todavía el sol de oro, nunca he escuchado que se ha matado a alguien ahí ni nada. Y no afecta a nadie. Compran su boleta, la gente va a comprar su boleta y le, y le van a, a, a cualquiera. Ahí no, ahí son gente que se puede matar. Hay muchos que se han muerto. Yo me acuerdo uno que era que era que sean patanita, creo yo no me acuerdo cómo era que se llamaba. Y lo enterraron, era llorando con dembow y de todo, y una bandera nacional, porque el tipo era el más duro haciendo eso. Y esos muchachos que joden con esos tipos de motores, a veces hasta roban. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Entonces, imagínense ustedes, analicen, porque a veces tenemos que, que pensar. Cuando, estamos, cuando vamos a Nueva York, por pues, favor, no vayan nada más a comer hamburguesa, a comprar ropa. Ustedes tienen que usar Estados Unidos también para analizar y ver los procesos allá. Porque estamos no es para comprar hamburguesa, comer hamburguesa. Eh, miren. Imagínense ustedes que las empresas de motores de, de Yamaha y todo eso patrocinen eso. Miren, miren, eso fue una persecución. Eh, patrocinaran eso. Imagínense ustedes que patrocinaran eso. Eso va a hacer que personas se preparen para eso, que empresas eh, que patrocinen cada, cada corredor eh, metan mano en eso. Y así eso y eso mataría y eso y eso sería un boom. ¿Sabe? Sería un boom en el sentido de que la gente estaría muy, muy, muy, muy atento a eso. Lo pasaría por televisión, le daría trabajo a gente que organicen el motor. El, el, esa gente que, que joden con motores, o sea, la gente que, que hacen con motores. Así como, como se aglomeran personas para ver eh, los juegos de la salida de Licea. Le estoy diciendo porque yo tengo... No sé si los chicos pueden buscar un video de, en YouTube, de, en Mora de la carrera que hace Mora, para que ustedes vean el público que va ahí. O sea, hay un público grandísimo que paga su boleta aquí en San Francisco de Macorís para ver ese tipo de, carrera, de de competencia. Que yo me acuerdo, no sé si usted se acuerdan muchachos, que antes lo hacían en el pabellón, en el estadio. En el estadio ponían la goma y eso era... Todo el mundo veía esa, esa competencia. Hasta que Mora tuvo la, la idea, muy br una brillante idea, de hacer una, una autopista. Porque gente como Mora, usted el Ministerio de Deportes, no el Ministerio de Deportes no le cae atrás a gente como Mora, lo patrocina para incentivarlo, de que sigan, eh, para que sigan proyectándose su, su carrera. Y eso sería sumamente interesante a los muchachos que, co, que compiten, porque es el de los muchachos que compiten, que tengan dinero pagado por mar, marcas grandes que aupicen ese tipo de eventos, Yamaha, onda y cosas así, marcas grandes que ayudarían muchísimo a ese muchacho con un contrato y también al, a, los, a los muchachos que juegan con talleres tenían contratos de como con, con, con cierta empresa o sea eso es sumamente interesante si se si se regula todo el deporte tú creen que nosotros queremos jugar voy no tiempo de antes en la calle entonces se acuerda que a veces uno jugaba rompía ventana, o rompía ventanas o jugaba béisbol, o cosas así todo el deporte tú no lo puedes jugar en sitio abierto respecto, pues, de aquí una sí Sí, clandestina, lo, lo, lo, Aquí hay gente, pero que también lo usan esos tipos de motores para atracar. Entonces, si tú lo coges, si el empresariado lo coge, entonces se, se vería un poquito más, más regulado en el sentido de que, mira más interesante, eh, la competencia, se cuidaría de que una persona que se atracara no lo apoyara ¿me entienden? Y lo prohibiría, entonces ahí tú lo prohíbes de manera definitiva con una cárcel o algo si se hace en la calle, que solamente se puede hacer de manera eh, en, en, en, en campo de pista. O sea, en una pista específicamente para eso. Eso sería sumamente interesante. Ojalá tomen esa idea, ojalá tengan esa iniciativa, esa iniciativa, porque yo lo veo sumamente interesante. Flaco, pusieron el top five, los muchachos. Ok, pues nada, vamos a una pausa y vamos a poner el top five de ustedes saben de esta semana. Así que